Es, miren, peces gigantes. Namarró lo los grandes. Y gordos. Carpas. Así es que, por eso hay mucha gente viéndolo, igual que nosotros, en Yuyuan Gardens. ¡Ay, mi mochila! La gente no es muy respetuosa, como gente estúpida, ya morí. Sí, ahí están los peces. 501